¿Cómo comienzo a cantar? ¿Qué tipo de ejercicio tengo que hacer para empezar a cantar? ¿Hay alguna vocalización en particular que tenga que hacer? ¿O simplemente puedo llegar a practicar una canción? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El cómo cantar, el qué es lo que vamos a hacer. Porque ya vimos ejercicios de respiración, vimos ejercicios de relajación, pero también ahora hay que comenzar a avanzar un poco y ver ejercicios de vocalización. Estos ejercicios sirven tanto para gente que ya canta, como gente que no sabe cantar nada. Vamos a partir desde cero, desde la base, para ir avanzando gradualmente, pero al mismo tiempo esto también sirve para gente que, que canta en sí, o sea que ya canta desde hace tiempo. Son ejercicios que ayudan a la, a la misma, a la misma re respiración, a la, a la capacidad aeróbica, entonces nos puede servir a todos. Y vamos a comenzar con algunos ejercicios que son bien simples, Cosa de que lo puedan hacer este, ustedes en sus casas, puedan repetir este video. Y aprovecho también de decirles lo, la, la idea que sería en este caso poder tomar todos los videos que estamos haciendo, ¿cierto? Lo, en este caso de respiración, de relajación y el de vocalización que vamos a hacer ahora. Y puedan formar una sola clase ustedes, donde en, una, en un día, por ejemplo, ustedes en sus casas puedan ver primero el de relajación, después ver el de, el de respiración y continuar viendo el de vocalización que es el que vamos a hacer ahora. Entonces, con eso ya van a tener un poco armada la, la clase para, para poder avanzar y practicar ustedes en sus casas un poco más autodidactamente. Los invito, obviamente, también a poder comentar, a hacernos sus preguntas. Nos pueden hablar por medio del Centro Cultural de los Andes, de la Municipalidad de los Andes, o directamente con nuestras redes sociales como Bramasole Duba Concagua. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook donde los dejamos invitados para que puedan ver todos nuestros videos. Ahora, yendo al tema principal, la vocalización parte desde la fonación, parte en este caso desde los ejercicios que nosotros hacemos de respiración, por ejemplo, donde hacemos ejercicios fonados, que hablaba yo en el primer video, que son ejercicios que tienen que sonar, ¿cierto?, para practicar los resonadores y para empezar a, a cantar derechamente. He escuchado por ahí que dicen que la vocalización es como un precalentamiento Claro, es como un precalentamiento, no es un precalentamiento en sí No es que el cuerpo tome temperatura, no es que las cuerdas tomen temperatura Es una adquisición de técnica Es que el cuerpo se prepare para pasar de la voz hablada a la voz cantada Recuerden que nosotros manejamos una posición en nuestro cuerpo todo el día Y al momento de llegar a cantar, la posición es completamente extrema porque la apertura que nosotros tenemos es muy distinta. La apertura de acá, ¿cierto? cuando uno abre al cantar, no solamente se abre la boca, ah, sino que se abre atrás. ah. El sonido cambia mucho cuando nosotros buscamos que esto resuene. Es muy distinto cuando una persona está acostumbrada a cantar con micrófono, donde no necesita tantos resonadores. Pero como cantante, la idea es siempre tener esto desarrollado porque... Nunca va a faltar el momento donde a uno le van a pedir que cante algo, o donde va a haber mucha gente y le van a pedir, ¿cierto? O uno se ofrece a cantar. Entonces la idea es que esto se pueda escuchar, que uno tenga la capacidad de, de hacer que el público nos escuche sin, sin necesidad de un micrófono. Es que la capacidad de resonadores es muy importante, no solo para que la gente nos escuche, sino que también para descansar un poco. Si nosotros ocupamos 100% los resonadores, descansa todo nuestro cuerpo un poco. Para poder concentrar toda esa energía en los resonadores y así no desgastarse tanto al cantar. Que eso también es súper importante, hay que tomarlo en cuenta. No solamente cantar una canción, dos canciones, sino que hay que prepararse para poder cantar tiempos largos, dos, tres horas. Donde uno pueda cantar sin fatigarse. El, la, la sensación de fatiga en el canto es súper desagradable. Es súper desagradable. Vamos a comenzar manteniendo solamente una nota y lo vamos a hacer con una M. ¿Ya? Si se dan cuenta, la M no es cerrada La boca por dentro, los dientes, ¿cierto? Van a estar separados, como si estuviese la boca abierta ¿ah? Pero con los labios juntos hmm. Esa es la idea No sé si se va a notar por cámara hmm. la diferencia que hay entre una M y la otra. Si no se nota a través del video, lo pueden sentir ustedes en sus casas. Hagan el mismo ejercicio y se van a dar cuenta que adentro el sonido es muy distinto, ¿bien? Entonces, vamos a inhalar, ¿cierto? Inhalamos y después vamos a dar la M completa, ¿ya? Hasta donde nos llegue la respiración. Recuerden, bueno, esto es por cada persona, o sea, a mí puede que me dure una, una cantidad de tiempo, a usted en su casa otro tiempo, obviamente vamos a esperar el video, ¿ya? Eh, muy importante, recordando lo que vimos en la clase pasada, es que la respiración, ¿cierto?, es baja y una vez que se nos va acabando el aire, la guatita tiene que salir, no tiene que hundirse, al contrario, tiene que salir, ustedes tienen que presionar, es un acto reflejo que tenemos, que debemos quitar. Bien, es súper importante eso. Entonces, cuando se nos acabe el aire, la guatita se va hacia afuera. Bien, vamos. Botamos el aire, inhalamos una M. Lo hacemos de nuevo aquí en esta parte del vídeo ustedes si quieren pueden ponerle pause cuando terminemos con, la, con esta M para que ustedes lo puedan seguir haciendo en sus casas un poco más la idea yo estoy mostrando un poco los ejercicios para poder abarcar un poco más de tiempo porque si me pongo a hacer el tiempo completo de cada ejercicio nos vamos a atrasar mucho ya la voy a hacer de nuevo botamos el aire inhalamos con la vueltita hacia afuera botamos con una M Bien, como dato, yo estoy haciendo una nota musical, cierto, que es una línea mantenida en el tiempo, sin mayor complicación. La estoy haciendo dentro de un registro que es cómodo para los hombres, ya, obviamente. Eh, que me abarca las voces más agudas de los hombres y las voces más graves de los hombres Obviamente no voy a alcanzar a abarcar las cuatro voces Pero si sí, traten de hacer esto en sus casas, también les va a ayudar mucho con el oído y la comprensión de los sonidos Es que, si yo hago esto Ustedes pueden hacerlo en su casa así Que vendría siendo la misma nota en una octava distinta ya que eso es parte de teoría explicar por qué es una octava pero es exactamente la misma nota en otra posición ya así que ustedes lo pueden practicar en su casa con esa nota ir subiendo de acuerdo conmigo y bajando continuando las mismas vocalizaciones haciendo una octava más arriba si tienen dudas con respecto a eso o si tienen complicaciones y necesitan ayuda pueden contactarnos están cordialmente invitados a a contactarnos y preguntarnos cosas para que esto se empiece a agilizar un poco más, ya? Entonces, lo hicimos con una nota, ahora lo vamos a hacer con dos notas, miren. Botamos el aire, inhalamos las dos notas. Bien, ahora vamos a subir un poquitito. Ya vamos a hacer esto, el mismo ejercicio, cierto? Y vamos a subir. Y desde ahí vamos a hacer de nuevo el mismo ejercicio y vamos a ir subiendo cada vez más, un poquito gradualmente. Ya síganme y se van a ir dando cuenta. Ya cuando hagamos el cambio de tono ese lo voy a hacer solo yo. Ustedes solamente tienen que preocuparse de hacer las dos notas principales. El paso de una a otra lo voy a hacer yo solo. ¿Ya? Vamos, botamos el aire. Inhalamos. Botamos en dos notas con una M. Bye. <laughs> Y ahí bien eso es con dos notas este ejercicio la idea es que uno lo puede hacer subiendo cierto subiendo subiendo y después bajar exactamente igual por ejemplo ir bajando hasta llegar al registro más grave, y subir al registro más agudo, y eso nos va a dar un poquito de colocación. Lo que estamos buscando ahora es, a pesar de que lo hicimos los ejercicios de, de respiración, ¿cierto? Y, y de relajación, activar los resonadores, obviamente la vibración que uno produce al cantar es mucho más potente que un masaje. Entonces necesitamos ir activando esto de a poquito, y toda esta parte se va a empezar a dormir, más cuando hacemos la M. ¿Cómo saber si lo estoy haciendo bien el ejercicio de la M? Acuérdense que yo les hablaba de los dientes separados, ¿cierto? O los dientes juntos. Los dientes tienen que estar separados. Pero cuando nosotros juntamos los labios y empezamos a cantar, si los labios pican es porque lo estamos haciendo bien. ¿Ya? Es así de simple. Y de ahí, simplemente hacer los ejercicios. Ir subiendo y bajando. Si necesitan más ejercicios, me pueden hablar acá yo cuento con un tiempo reducido ya así que pueden hablar pueden hacer sus preguntas para poder enviar videos o tener clases hay cientos de opciones para poder trabajar entonces lo hicimos con una nota lo hicimos con dos notas ahora lo vamos a hacer con tres notas es exactamente lo mismo pero con tres notas Miren. Mm -hmm. botamos el aire, inhalamos, tres notas con una M. Mm -hmm. Oh. Ahí tenemos ejercicios con una nota, con dos notas y con tres notas. Como el tiempo es corto, los tengo que dejar a ustedes con estos ejercicios, ¿ya? No podemos seguir avanzando, pero sí más adelante vamos a ir viendo nuevos ejercicios donde podemos trabajar un poco más el diafragma, donde podemos trabajar un poco más la agilidad también al, al cantar. Hay muchas aristas que uno puede ver en el canto, pero que no se ven solo con una vocalización. Ahora lo que yo me preocupo es de entregarles un ejercicio que pueda servir tanto para la capacidad respiratoria, pero también muy importante la capacidad de afinación. Que eso es algo que ustedes lo tienen que lograr solo con la práctica. Eh, no me refiero a tomar algo, escucharlo y analizarlo, no. Simplemente en este caso, por ejemplo, el primer ejercicio que nosotros hicimos de una nota mantenida. Ese ejercicio nosotros poder concentrarnos en que sea la misma nota. Me pasa mucho que mis alumnos no saben identificar cuando están en la misma nota, ¿ya? Hay un nombre en la música que es batimento. El batimento es cuando hay dos notas que son disonantes, vibran de una manera distinta. Esa vibración es fácilmente identificable, o sea, ustedes la pueden escuchar cuando ponen mi voz, en este caso con el video, y ustedes cantan la suya. Si sienten que las dos están vibrando a la misma distancia o al mismo ritmo, ¿Ya? No es un tema de que uno vea la vibración o de que uno sienta la vibración. Pero sí es un tema de que es agradable al oído. El batimento automáticamente es desagradable al oído y por eso lo pueden identificar rápido. ¿Ya? Cuando ustedes sienten que realmente no está funcionando, eh, confíen más en eso. No solamente en pensar si yo estoy afinado o no, sino que esa vibración la podemos sentir y, y prácticamente escuchar. Y de ahí identificar si realmente estamos afinados o no. Más adelante yo puedo hacer un video específicamente sobre el batimento. Para que se entienda de qué estoy hablando. ya Así que eso, por ahora los tengo que dejar. Pueden repetir este video las veces que quieran. Compártanlo con sus seres queridos. Y por favor los dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. A que compartan este video. La idea es poder generar un movimiento donde todo el mundo que quiera poder aprender a cantar tenga el acceso a hacerlo gracias a, en este caso a la Municipalidad de Los Andes cierto, y al Centro Cultural que nos está dando la oportunidad de poder mostrar estos videos a, a la gente de la comuna y por qué no eh, fuera también la idea es que esto se empiece a divulgar y de ahí nosotros poder avanzar en esto y conocer más gente, que haya gente interesada poder formar videollamadas de repente donde yo pueda responderle las dudas hay muchísimas cosas que se pueden hacer y yo por lo menos estoy muy entusiasmado con poder hacerlo. Así que los dejamos invitados, que tengan una muy buena semana. La próxima semana tendremos otro video. Recuerden que los días miércoles también se están haciendo las clases de coro inclusivo. Donde se refuerza la técnica vocal, ¿cierto? Donde se trabaja la afinación, sobre todo en un coro. En un coro súper importante la afinación porque se cantan con otros sonidos al lado. Entonces es un trabajo de concentración que les puede servir mucho. Los invito también. Esa clase la dan los días miércoles a las 3 de la tarde, dirigido por Analí Velázquez, que en este caso es mi esposa, y estoy seguro de que sus clases son tan buenas como estas. Entonces, la idea es poder compartirlo, mostrárselo a la gente, formar un complemento en este caso con el coro y las clases de canto, para que toda la gente que esté interesada en aprender a cantar, pueda hacerlo de la mejor manera posible y de una manera, sobre todo, gratuita. Así que, eso. Ojalá que tengan una buena semana y nos vemos la próxima clase. Que estén bien. Chao, chao.